He visto el mundo más allá de los reinos. Entonces Raiden y yo fuimos ahí. No fue un sueño, Sub-Zero.